Los archivos son los objetos, es en documentos de texto. Casi todas nuestras actividades. Entre párrafos, entre secciones, sí. contamos cinco y vamos a estar. primaria es relevante tanto para la enseñanza como para la investigación. Escolares, oficios, actas. Es necesario crear y editar carpetas, subcarpetas, etiquetas de acuerdo con el nombre, el nivel escolar, los grupos, los turnos, las actividades, las planeaciones. Los archivos son los objetos típicos de los entornos digitales. Saber administrar archivos digitales se asocia con la capacidad de identificar...